Bienvenidos todos, somos Sofi y Nico de Chill and Create y el día de hoy los invitamos a que nos acompañen a uno de los lugares más visitados de Ushuaia. El Parque Nacional Tierra del Fuego. ¡Vamos! Este es el primer video de una nueva sección que estamos inaugurando el día de hoy. Hace unos días pusimos un sticker en nuestra cuenta de Instagram preguntando qué querían ver en el canal, qué les gustaría saber de Ushuaia, de lo que hay para hacer en Ushuaia. Hubo muchas respuestas, algunas de ellas decían que querían ver cómo eran las excursiones o los lugares a los que se iba de excursión. Constantemente nos preguntan a través de los mensajes directos o en la misma plataforma de YouTube, qué pueden hacer cuando vienen acá, cómo es el clima, entonces decimos poquito a poquito ir contándoles hoy mostrándoles un poco más ¿Cómo es de verdad Ushuaia? Para que lo vean también desde el lado de vista de un turista Porque nosotros muchas veces salimos Y el, el contenido general que hacemos Lo hacemos como mostrando lo que, lo que nosotros hacemos en nuestro día a día Y se nos van detalles que para nosotros pueden llegar a ser obvios Porque vivimos acá Pero que les pueden ser súper útiles A las personas que están viajando O a las personas que quieren viajar para acá Así que la idea de estos videos va a ser poder dar un poco de luz en eso ¿sí? En duración, precios, que, cómo se llega y todas esas cositas Así cuando planifican sus viajes para Ushuaia ya tienen un poquito más de información. Estamos súper contentos de este nuevo segmento porque aparte también nos invita a nosotros a salir un poco más, que últimamente no estábamos saliendo mucho y es algo que disfrutamos demasiado, estar al aire libre y salir a hacer trekkings o a conocer nuevos lugares. Así que vamos a disfrutar mucho de esta nueva sección que van a ser excursiones y lugares, lugares para conocer. En Ushuaia. <risa> El primer lugar que vamos a ir a conocer con ustedes va a ser el Parque Nacional Tierra del Fuego La idea de este video va a ser poder dar un poco de luz en las diferentes formas de visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego. Nosotros vamos a ir al parque en vehículo. No estamos en la Traffic, nos encantaría poder estar dentro de la Traffic, pero bueno, estamos dándole los últimos detalles de mecánica, pasar cosas que en andar el medio. Bien, sí. Dentro de todo está todo bien, chicos, ya tenemos la RTO, podemos andar, pero bueno, hasta no asegurar que esté bien del todo la mecánica no la queremos andar porque no vaya a ser después que terminemos llorando y no queremos eso. Así que bueno, vamos a ir en vehículo más o menos en el centro de la ciudad el parque está a unos 7 kilómetros más o menos. Está súper, súper cerca la entrada del Parque Nacional de la Ciudad de Ushuaia. Lo que está bueno para las personas que decidan visitarlo por su cuenta, si alquilan un vehículo o alguna cosa Y lo mismo por una excursión, se llega relativamente rápido desde que los pasan a buscar por el hotel hasta la entrada del parque Habrán notado que estamos los dos solos No vino Rufina ¿por qué? porque el parque nacional es un área protegida y no se puede ingresar con mascotas Eso es súper importante tener en cuenta y respetar Así que bueno Rufina se tuvo que quedar en casa No y la van a ver, ver en el episodio de hoy Hey, esto está bueno aclararlo y también ahí está una de las condiciones que vamos a tener a la hora de viajar De sí. que bueno, no importa todas las eh, restricciones que tengamos, nosotros vamos a viajar con la perra igual Jamás la dejaríamos, es parte de nosotros y si bueno, no podemos ir a un lugar no sí, iremos. va a haber que adaptarse a la forma de viajar Porque claramente la perra es parte de, de esta familia Y es nuestra responsabilidad Así que sabemos que hay lugares a los que no se puede ingresar con mascotas También es muy difícil decir No, bueno, le dejo mi mascota a alguien Es como, hay que tener mucha confianza para eso Pero bueno, son cosas que vamos a ir analizando a medida que... que... Vayamos viajando con la perra Estamos ahora en la estación del tren del fin del mundo Es uno de los lugares que se suele venir como primer parada En las excursiones regulares al parque nacional Es una opcional Si ¿sí? el tren hace los últimos 7 kilómetros Del antiguo recorrido que hacían los presos Es muy lindo Hay gente que lo ama y gente que lo odia Hay tantas formas de viajar como viajeros Así que no vamos a dar nuestras opiniones personales al respecto Los invitamos a que aquellos que puedan Que lo hagan y tengan por ahí su propia opinión al respecto La estación del tren está fuera del parque nacional Es una forma diferente de entrar al parque como dijimos Lo que vamos a hacer ahora es filmar un poco Cómo es la instalación por fuera Mostrarles bien los precios y, y las tarifas que tienen Y después vamos a ir dentro del parque nacional A la estación que se encuentra dentro del parque Para que vean cómo es el lugar donde llegan Qué locura volver a entrar al parque, eh. por, por ahí la gente no lo sabe, pero yo soy guía de turismo y mi trabajo era traer gente acá todos los días, literalmente todos los días y hace como, no sé, nueve meses que no entro, así que también estoy bastante contento de volver y de poder mostrarles esto que es un lugar precioso, precioso. Acabamos de ingresar al Parque Nacional de Tierra del Fuego, antes de ingresar tenés una garita donde están los guardaparques. Y nos comunicaron, bueno, el horario en el que está abierto el parque. ¿No pagamos entrada? Sí, de momento no están cobrando entrada. Es una situación completamente excepcional porque estamos en temporada como súper alta. Pero bueno, por el COVID y por la poca gente que está viniendo, la idea es... No hay es que... movimiento. No, Mita, no, es... Vos muy sabés poco. lo que era esto es en poco. verano. Estamos en un horario igual que es muy lindo para visitar el parque porque es un horario donde no suelen venir las excursiones, que es por la tarde- tarde, así que son cerca de las 5 y media de la tarde, como para que se una idea, entonces se puede disfrutar el parque mucho más libre que en los horarios que vienen las excursiones, que suelen ser cerca de la mañana. ¿Vos te acordás cuánto estaba el año pasado? La entrada más o menos. Al parque nacional está cerca de 650 pesos, creo, más o menos, lo vamos a poner después acá abajo igual, por las dos. Para no tirar dato erróneo, no vaya a ser. A la hora de ingresar en el parque también tenés un cartel gigante con varios colores y una flecha que indica el índice de fuego. Sí, es para que sepan si está permitido o no realizar fuego en los fogones que están en las zonas de acampe del Parque Nacional Que ahora en breve las vamos a ver Y es súper importante que sepan que en el Parque Nacional no se puede recolectar leña Si van a hacer fuego en las zonas de acampe, tienen que sí o sí traer leña de afuera Es súper, súper importante, nada de lo que está en el parque se puede llevar Todo lo que es del parque pertenece al parque, incluso las piedritas Así que eso también es algo para que sepan cuando visiten áreas protegidas Y ahora sí, primera bajada dentro del Parque Nacional la idea es orientarlos un poco de adentro del parque nacional una vez que ustedes ingresan llegan a este lugar que nosotros conocemos como el cruce es un cruce de caminos se encuentra la estación del tren también es donde finaliza el trencito dentro del parque nacional si vienen por su cuenta se pueden bajar acá y continúan recorriendo el parque algo que es súper interesante para que tengan en cuenta si vienen al parque en uno de los buses regulares o algo así es que el parque es muy grande como pueden ver y no tiene pasarelas ni un trencito que te lleve adentro del parque nacional para que te muevas cuando venís por tus propios medios. Sino que lo tenés que hacer caminando, son varios kilómetros, sí lo vamos a ver también en la próxima parada que vamos a hacer. Y lo que ven acá es todas las zonas que se pueden visitar. La superficie del parque es de alrededor de 69.000 hectáreas, más o menos, pero es muy poca de toda esa superficie la que podemos visitar como lo vamos a hacer el día de hoy, cerca de un 3%. que de casi 69.000 hectáreas se puede usar solo un 3%, nos da una idea de lo importante que son los parques nacionales y las áreas protegidas. El Parque Nacional Tierra del Fuego se creó en el año 1960 con la finalidad de conservar... No, no, no. No, no, no, y se crea con la finalidad de proteger a esta que es la última muestra de bosque subantártico que tenemos en el país al estar literalmente en el culo del mundo son los últimos arbolitos argentinos que tenemos antes de llegar a la Antártida Segunda parada que vamos a hacer el día de hoy es en Senada, Hay mucho viento afuera, así que todas las partes habladas seguramente las hagamos desde adentro no del auto. No nos queda más remedio, por más que tengamos micrófonos, o lo que fuese. Es imposible con el viento que hay que haya buen sonido. Acá en este lugar se encuentra la última estafeta postal de Argentina. Pueden venir, sellar su pasaporte, enviar una postal y también pueden enviar una postal de Chill and Create. Porque cuando hicimos las postales trajimos acá a ver si querían tener de nuestras postales para vender Accedieron Súper super exclusivas eh, ¿no? Son súper es que exclusivas Hay un montón hay muy poquitas así que si vienen van a encontrar nuestras postales aquí En este mismo lugar donde estamos ahora inicia un sendero que es el de la senda costera Es un sendero que recomiendan un montón de personas en internet Seguramente lo habrán visto cuando googlearon acerca del parque Normalmente el bus regular que es un bus que te deja en diferentes puntos del parque y después te pasa a buscar Hace una parada acá y de acá la gente empieza el sendero El sendero es de 8 kilómetros Sí, es una caminata larga, tiene dificultad Tiene dificultad, Es como todo el tiempo un poquitito de subida, bajada, subida, bajada, más el viento también del canal que viene todo el tiempo y sí. uf, se sienten cansancio. Como el nombre lo dice, es una senda que va todo a toda lo largo de la costa del Canal Bill, así que uno está muy expuesto a las condiciones climáticas. Se recorren unas zonas de bosque siempre verdes, preciosos, preciosos. Es hermoso el sendero, pero tiene dificultad. Esta es una zona del parque que no está abierta durante todo el año Durante el invierno la bajada hasta este lugar se pone bastante peluda así que queda cerrado hasta que termina el deshielo y se seca bien por completo la calle como bajan muchos colectivos pesados si lo dejan húmedo al terreno se puede deformar así que es una zona del parque a la que se puede acceder muy poquitos meses al año si vienen en verano van a poder entrar ya si vienen pasado el otoño las primeras nevadas puede que lo encuentren cerrado ahora sí vamos a encenar a Zaratieri. No se olviden de usar su barbijo siempre. Desinfecte sus manos luego de volver del mundo exterior. Tercera parada del día de hoy, afortunadamente el viento calmó bastante así que estamos grabando afuera, es un lujo Estamos en el Cañadón del Toro, es una de las zonas del parque nacional donde se permite el acampe y es una zona donde como vieron se ven las... ¿cómo se dice? del tren, hace tanto que no vengo se ven las vías del tren y vienen por la mañana en los horarios de la excursión del tren a este lugar pueden ver cómo pasa el trencito por acá. Desde este lugar también salen dos senderos, uno que va hacia Pampa Alta y otro que va desde el fondo de la calle donde termina esta entrada hasta la cascada del río Pipo. Los dos son muy pero muy lindos, hoy no los vamos a hacer por una cuestión de tiempo. Son las 7 y media más o menos de la tarde, la idea es en algún momento igual hacer todos los recorridos que están dentro del parque nacional. Yo particularmente no conozco mucho esta zona y me gustaría más conocerlo por ahí. Muchas veces la gente que vive acá no visita tanto, tanto, tanto los lugares sí. que son por ahí muy visitados por la gente que viene de afuera. Entonces quiero aprovechar y qué mejor que visitar el Parque Nacional con Nico. Hey. Es mucho eso. Es Un súper, súper punto recomendado para que vengan a ver el paso del tren. Además se ven todos los tocones. Sí, los árboles cortados por los presos El trencito se construye con la idea de que puedan venir hasta acá a buscar la madera Así que hay un valor histórico muy muy importante en este lugar Y con el trencito lo que tienen es un acceso mucho más cercano a esa historia Así que es otra de las cuestiones que van a tener que evaluar Cuando vengan de turistas si hacen o no con el trencito Bueno eso también es importante resaltar lo que decía Nico del valor histórico que tiene el parque en distintos lugares, ¿no? ya sea desde la época del presidio que venían los presos hasta también los canoveros Hay un montón de lugares donde se encontraron restos arqueológicos y entonces también tiene un súper valor No solo en cuanto a fauna y flora, sino al valor histórico Arqueológico y cultural, cultura sí, nuestra. es súper súper importante Más adelante vamos a ver yacimientos arqueológicos, así que estén ahí cuarta parada del día de hoy estamos en el lago sigami el clima se puso increíble paró el viento hay un solcito precioso en este lugar me viene un poco más lejos porque hay mucha gente en la zona del estacionamiento este lugar suele tener muchísimo viento van a ver si vienen que hay un montón de tronquitos tirados a lo largo de la costa es precioso literalmente precioso desde acá sale una senda que va hasta el límite con chile que sería más o menos como por allá es una caminata de una hora y media más o menos de duración y llegan justo al lugar donde argentina limita con chile en el oeste pueden hacer estoy en argentina estoy en chile estoy en argentina estoy en chile eh, ahora vamos a ir hasta bahía de la Patalla. si sí, en este lugar se pueden ver muchas aves como vieron recién vimos una parejita de cauquenes que están con los pichones súper súper tiernis así que ahora voy a ir de nuevo hasta el auto y de ahí a bahía la Patalla. Cambio de planes a último momento Nico les dijo que íbamos a ir a Bahía de la Patalla Pero surgió un pequeño incidente Se prendió una luz, la del check del motor El auto no está haciendo como nada extraño Pero por las dudas vamos a pegar la vuelta Teníamos muchas ganas de ir hasta Bahía de la Patalla Porque es un lugar como que un oh. visitado oh. Es increíble la vista Pero de lo bueno es que prometemos volver y mostrarles esa parte del parque que nos quedó pendiente con nuestra traffic Para poder hacer también la, la foto. famosa foto de donde termina la ruta, ¿no? Se puede decir que no fue una visita fallida porque recorrimos bastante todos juntos. Pero vamos a volver por todos esos senderos de trekking que quedaron pendientes. Como ya no les podemos mostrar más, por lo menos en este video vamos a una parte muy importante los precios hoy estuvimos averiguando más o menos para que se puedan dar una idea de lo que están los costos para visitar al parque el día de hoy como dijimos al principio no nos cobraron la entrada pero nada dice que en los próximos jueces no la puedan empezar a cobrar una excursión regular al parque ¿sí? tradicional que visita el lago Asigami, Bahía La Batalla que nos llegamos y a veces también Ensenada Zaratie, y según los tiempos de la excursión con algunos senderos cortos, está alrededor de 3.200 pesos argentinos el día de hoy el tren, el ticket de tren, en teoría está a unos 3.200 pesos argentinos el día de hoy también muchas de las agencias, incluido el tren, tienen el previaje que es súper útil si van a comprar una excursión, porque les devuelven el 50% para gastar después. Queríamos filmar el cierre del video y se quedó sin batería, una de las baterías, entonces tuvimos que cambiarlo y todo lo que hablamos quedó en la nada, así que vamos de vuelta. ¿Algo más quiere pasar el día de hoy? Eh, esperemos que no. Y igual vimos algo súper lindo. Sí, vimos pichones de cauquenes, creemos que ya los vieron, son preciosos. Hay que decir que se siente muy raro salir sin Rufina. Literalmente es muy extraño salir sin la perra, estamos acostumbrados a ir con ella a todos lados. Y es raro salir acá que sabemos que la perra está con familia, es como para replantearse mucho cómo va a ser si algún día le dejamos la perra a alguien para que nos la cuide para ir a visitar un parque o alguna cosita así. Yo creo que va a haber bastantes postulantes para querer cuidar a Rufina, ¿eh? Sí, para no, si sí es precioso. <risa> la luz afuera está hermosa, empezó a bajar el sol y sí, está muy lindo. Desafortunadamente no vamos a ver el atardecer en la batalla, pero con mucha suerte vamos a salir tranquilos del parque. Particularmente si creemos que vale la pena venir al Parque Nacional Tierra del Fuego, definitivamente sí. Ahora, ¿Qué les conviene más? Contratar una excursión, venir por su cuenta, alquilar un auto. Va a depender mucho del tipo de, de viaje que estén haciendo. Siempre en las excursiones, y como guía se los digo, va a haber un montón de información y de maneras de poder comprender lo que estamos viendo que tal vez por su cuenta no la vayan a tener. Porque nadie re realmente se pone a estudiar a fondo un destino y todas las cosas del destino antes de viajar. Además de, bueno, datos de interés, lugares donde se pueden hacer buenas fotos. Muchas veces el guía y la excursión nos permite eso. Si bien nos limita por ahí en cuestiones temporales o en que no tenemos la libertad de movernos como nosotros queremos, sí nos permite de una manera más ordenada visitar un lugar y obtener información de él. El auto es que como uno lo alquila mínimo por un día, te da la posibilidad de venir a la mañana al parque nacional y por la tarde visitar alguna otra parte de, de Ushuaia o de los alrededores la opción más económica de todas son los buses regulares que te dejan o en Ensenada Zaratiegui o en el tren o en Estrella Lacush que no llegamos a pasar porque pegamos la vuelta o en La Pataya pero como dijo Nico al principio el parque gigante entonces van a caminar literalmente un montón De momento como dijimos no están cobrando entrada así que por ahí pueden venir un día a visitar una parte y al otro día a visitar otra eso ya lo verán ustedes pero sin dudas no tienen que dejar de visitar el parque nacional tierra del fuego que ya se me acalambró toda la mano de tanto tener el trípode, así que sí, ahora vamos cerrando el video del día de hoy, vamos a dejar abajo nuestra descripción la aplicación de cafecito para el que quiera colaborar por... con este sueño, sí, muchas veces nos preguntan cómo pueden hacer una donación o cómo nos pueden ayudar, tenemos ahí abajo nuestro link para invitar un cafecito. Ya nos donaron 11 cafecitos, para nosotros es una locura, eh, muchísimas gracias por eso Así que para aquellos que quieran colaborar con este sueño que, como siempre dice Sofi no empezó en kilómetros, pero sí en emociones, están más que bienvenidos y recibidos por ahí también. Nos gustaría mucho saber qué les pareció esta nueva sección del canal. ¿Qué quieren que les mostremos? Si vinieron al Parque Nacional, ¿en qué año vinieron? ¿En qué año? ¿En qué época del año? Si me tuvieron de guía... No, mentira, no creo que haya tanta suerte. Eh, y además de eso cómo la pasaron en el parque y qué información creen que faltó o les gustaría que agreguemos para los próximos lugares a los que vayamos. Para mí faltó ahí a la pantalla. Eh, eh, eh. bueno. Recuerden que si se suscriben, comparten, le dan me gusta e invitan a todos sus amiguitos a ver nuestros videos. Nos ayudan un montón. Gracias por todas sus palabras lindas siempre y nos vemos en el próximo video.